Ey, bienvenido es en este mismo vlog Este es el primer vlog del respaldo Aquí con el señor Pegas con 75 Se están grabando el mismo día Porque se me olvidó hacer la intro No es la última vez Entonces es la misma ropa ¿eh? Aunque la ropa de Gandhi después Así que ahora sí, dentro video de este vlog ¿Ustedes te siguen? ¿Ustedes dos? ¿Quiénes? no sí, sí sí sí a y me fuera. corrió me corrió me corrió que sí sí me volvió aquí, la vos vos flaco ¿Y ¿Y vos flaco ¿Te, te llevan al niño a huevo, te lades te no vos este no vale este man aquí tres dos y medio ah no bueno, ajá, dos y medio Eli, qué estás haciendo ahí arriba ¿qué por una hora, ¿no? ¿Para pero estoy perro, se No, vamos. Yo no me quiero ensuciar. Ustedes tienen pañoletas, pongan las suyas. No ¿Quién pañoleta, pongan la suya. ¿Quién anda a este? eh, están ellos, amel, amel. De la pañoleta? Esta eh, enamorada. Yo ando la eh, pañoleta, morada. La después si pongan. Vamos la, de... ay, pongan, la de... ay, va pañoleta. ¿tú? ¿Cómo para comprar la pañoleta? Y esta camisa. La camisa, ay, oh, si tenés quien te la haga. De... La hacer aparte Ah, yo soy un de regalo, ¿No eh Es lo que estaba en las 7 y no tiene nada sí? Su pañoleta Ahí quedan, pues, de acuerdo, si te la vende, te la regala Si usted sabe reuniéndose la otra vez Tiene que haber, no es que va a haber Tiene pues, si es que venga O de qué lado va la pañoleta ¿Cómo? La pañoleta sí. tienes que ganarla Pero igual, sí. tiene un costo ¿Qué es lo que te pasa? ver ¿Está después? No viene Vos que más me quitó una, no, me quitó la yo, Vamos Vámonos pues. No, no, esta la mía, esta no es la mía. Mira. todo. A ver, dudo mucho que se pase de registro Yo si. no la Voy a bajarla, Engel, pues si yo la puedo bajar. <risa> no Engel, yo puedo bajarla. Voy grabar allá donde la van a guardar. ¿Cómo Pues si donde la van a poner. Mm. Ahí también me voy a caer, yo No, muy corto. No, hombre no, no, grande No, Bueno. no, mm. no, este está no, fácil. Pero que también se Yo voy a hacer la técnica de escalada complicada para que sepan que es complicada la Y si trapa? hacemos algo, vení a Mira, ¿Aquí? y si hacemos que la guardamos y la andamos nosotros. Pero soy la, yo la guindo Yo puedo atrapar. Suelta para mirarla. vos andas con él o te la llevas a él? No, Dale pues por acá, pues, Creo que fue el fondo más alto que, que he hecho. ¿no? Vaya, vayan, ya empezó, ya empezó. Hola, la hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, de hola, hola, hola, hola, hola, hola, no dale, el dale, dale, dale, dale, dale, guasa dale, dale, ¡DANIEL! dale, dale, dale, el dale, dale, No el otro. dale, dale, dale, dale, dale, dale, para, para. <risa> dale, para, para. <risa> vamos esperate <cállate>, <risa> ¡Ah! ¿Estás loco? ¿Cómo te la vas a tirar? Pero ya comió puta ¿Qué le subió bien? No, tu zapato? Ay, aguanta, me duele. Pero pasaba, si que, me dueba, que te duele la Pero si a él fue que mataste a... fuerte. duele igual fue que le A ver, si te toda la garganta, <Cross> no te Hasta llegó. No, Por ponerte te. Ahora, por favor. Sí, sí, yo trepa, oh, <Risas> Dale, ahora, Subí, cabrón. Yo tres, mi gorra. Dale. Mira, vamos? vamos a mover unas palomas y te lo mira. Por... Yo no que no por tres No sé, pero eso no me esfuerzo, casi. Ah, entonces, bueno, voy a ver, te ¡Para! ¡Para! ¡Me dejan! la ¡Ey, no ¡Me el no Pala. ¡Pala! ¡Me jalo! no pudo! ¡Ay, ya no pudo! ¡Ay, ya no pudo! ¡Ay, para ¡Ay, ya no ¡No te qué pasa! <risa> <risa> Que te ¿Qué es? ¿Está bien aquí? Sí, animal, pero hace como que te la sacas de. de. de el hoyo del infierno y te lo metes. El bolsillo con el reloj. Eso es ilegal en YouTube. Ay, es que anda un. Y Si sí anda. Yo te quité un poco. ¿Qué ya está grabando, creo. No sirve la pantalla en esa. Parece la como que, me ¿Qué ¿Qué ¿Será que Se dañó. Tiene? Ya, ahí está, ya, ¿Y ese qué va a hacer? No, si me, se me va a preguntar aunque es si guardé la cámara ahí No, no sé, a ah, no? A la puta, pero es que no en Están Estamos en el, Ay, es el día, está. A la puta, eran a paladino. A me lo misma velocidad, Te recomiendo cuando te suba a la es Levantar cuarta, los pies En un pop En pop La cabeza es más grande la gente no la puede sentir El pañuelo este. No es un carro Entonces nos mandamos Era una estrategia ya ¡Apúrate! ¿En qué? No, esos ya están ahí ¿Qué fue, Pala? Sí, si solo vengo a preguntar algo a Gastón. Ya está, mira, le este es tu caso. No te puedes hacer nada, Vala, un mala. Recambiamos con por un rato. A ver, soy. Reparar la tuya un rato. La mía es fue... No sé. Solo vengo a preguntar, ¿quién, ¿quién trepó? Lo pusimos más arriba, pero después no tenemos que la bajar. Ya la miré. ¿Quieres una moneda? ¿Quieres una moneda y me deja suplir? ¿Solo para probar, sin agarrar? No, no, no me No, no, no ¿Donde va Mira No, no, no, ¿Qué qué crees que... Mira, está aquí Mira, es un niño, pero tampoco me se puede pasar en No, Le pega un turca, se pone empujada tú Y después le mete otro turca Si, no va por Eso es ¿Qué? buscándola ¿dónde la pusieron? pero esto es machismo ver, esto es machismo, machismo de hablar no, de mí no, es verdad, esto es machismo ¿de que qué? De mí. De qué. Si lo a subir, yo te no soy familiar nada que es, estoy machismo, estoy diciendo que es machismo de la familia ¿eres amigo? ven, no, ¿no? enseguida con el tema de mis hombros ¿qué creía? que eran primos ¿qué me hizo? ¿Qué, qué me hizo? ¿Qué, qué me hizo? ¿De dónde se somos amigos Ya no venía. mira, no por ahí. quiero ver eso, te quiero distrayendo. Espera. Que lo que No, que el este. de No, no, no, no. No, Mira, no. No, en este No, está este No, no, no. No, no, no, no, Está como a 5 metros de altura. Si uno pone un vaso en falso, no, se quieran, así que ya te dije anda a ver. Anda ayudar. Además, estoy tratando, soy averiguando cómo trepar. Pues si yo trepé esta mierda en 5, si uno no sé trepar. Pero si no fuiste vos, fue guasa. No, yo lo subí. No, sí, él fue, sí, fue él. Desde de allá mi de que estaba guasa. No, yo no, no ese fue Uy, él. No. estaba presente. Este mierda más arriba, estaba hasta como la punta. Yo estaba encima mientras me caía toda la caca encima. Guasa, come la guerra? Arenas.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 ¡Por favor! Uno, no, estaban bailando, ¡Por favor! ¡Por favor! hubieran terminado así. favor! ¡Por ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Está alto! ¡Está alto! ¡Si nos caemos nos ¡Nos caemos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! No, no, no, no, no, no, no. Tú no puedo, si quieres montar ¿no creo que nada? No, No sé cómo trepé tan rápido. Rosa, pues eso te queda pensado el tío ahí. No, de hecho la voy a tratar de quitar. Es que sí, sí, sí. Está imposible de quitarla. Esa, ah. voy a intentar quitarla, prefa. Esa. Esa, ya me suelto, ya me he suelto. Ya está, pues sí. mira la amarre que tiene. Ah. ¿Cómo se va a quitar? Ah, deja déjame <risa> no el... ¿verdad? ¿no? cuando está arriba te dejo de caer. el viento se la lleva del día de hoy ¡Ah! podrán haber visto unas cuestiones de escalada de árboles y recuperar una españoleta a ver que no se vaya esta ahí en el hoyo que igual eh, no, no, no pudo por lo eh, que es que no pudiste hacerlo de escalar lo la es? ¿Eh? escalada ¿Que por qué no podía escalar los árboles Ahí. bueno primero es que se me queda muy complicado y segundo porque tengo un poco de miedo a las alturas gracias moto por fregar todos los destinatarios de esta parte de abrir